Hoy hablaremos sobre la relación pasional del fisco, el contribuyente y su defensa. En vivo nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto, Efraín Salvador Miramón y como invitada especial, maestra fiscal y maestra en impuestos, Milka del Valle. Así que no te vayas, porque estamos a punto de comenzar. El lenguaje que vas a escuchar no es apto para menores.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 En vivo nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto, Efraín Salvador Miramón y como invitada especial, maestra fiscal y maestra en impuestos, Milka del Valle. ¿Qué tal amigos de nuestras redes sociales? Sean bienvenidos a un programa más de Rompiendo Paradigmas este 17 de agosto del 2022. Y bueno, pues para esto tenemos eh, una invitada de lujo, la maestra Milka del Valle Pérez, que nos estará hablando bueno, pues, de esta relación pasional entre contribuyente y SAT y también sobre su defensa en algunos momentos donde, pues, obviamente la autoridad se está limita. Pero antes de darle presentación a la maestra, mi estimado Martín Rojas, Tamayo, desde el estado de Brieda, perdón, desde el estado de Sí. Eh, eh. Noches, todos buenas. Mis estimados paradigmáticos, bienvenido a este su programa Rompiendo Paradigmas, una charla entre amigos para aprender de una forma amena, a pesar de que son temas intensos. Hoy vamos a platicar con la Milka sobre esa pasión que despierta el zar, como platicamos las bambalinas, ¿no? La tóxica, la tóxica del contribuyente, pero más bien está intoxicando al contador. Así que, por favor, comparte esta señal para que muchos contadores puedan tomar nota sobre este tema tan importante, más hoy que estamos ante un terrorismo por todos lados. El fiscal es el que lleva la punta de lanza. Y vamos a empezar a platicar sobre temas de cómo defendernos, ¿no? Porque ahorita nos movemos por miedo. Por miedo, aunque me porte bien, yo tengo mi miedo. ¿O no, mi Toño? Así es, así es. Eh, buenas noches, distinguidos amigos y colegas. De verdad que para mí es un verdadero privilegio poder compartir y departir, ¿verdad?, con ustedes y pues agradeciendo como siempre la gentileza de la invitación. A los maestros Serviel Census, así se conoce en Facebook, al maestro Antonio Aranda, muchas gracias, Martín Rojas, Enrique Corona y el maestro Efraín Salvador, pues les agradezco mucho por la oportunidad de que podamos charlar y platicar. Un, un rato acerca de cómo se da esta relación pasional entre el fisco y el contribuyente. Me gusta llamarla así, incluso cuando mis alumnos ya están durmiéndose en la clase, pues ya como que ese término los hace interesarse un poquito, ¿verdad? Por la materia, como que despiertan y dicen, a ver, ¿de esto, esto de qué se trata? Sí, eh, es, y, es... <ríe> sí. Es como cuando este... llegan a las clases de Toño y dicen, ya quiero que me digas cómo se lava el dinero. Exacto, sí lo piden. De hecho, un alumno hace poco me, me compartió un video y ahí señalaba a un joven la forma de cómo lavar dinero. O sea, estaba dando los tips para lavar dinero. Y me sorprendió porque yo dije, ¡wow! estos jóvenes vienen revolucionarios totalmente, ¿no? En este aspecto. Pero pues sí, también hay que, hay que tener cuidado con esta parte. Y bueno, y retomando entonces esta situación eh, sí le llamo pasional porque se despierta un control excesivo por parte del fisco, lo pueden notar, ¿verdad? Estarán de acuerdo conmigo en que desde sus llamadas facultades de persuasión, facultades de gestión, facultades de comprobación, de exigibilidad del crédito fiscal, incluso a través del procedimiento administrativo de ejecución y la cuestión que hemos estado viendo en esta parte de, bueno, ir tras lo que el fisco ha denominado factureras, ¿verdad? Que dice, bueno, esa es una, pues, en forma en cómo yo voy a recaudar, no voy a crear nuevos impuestos, pero va a haber mayor control hacia el contribuyente. Y la pregunta aquí sería, entonces, ¿cómo nace esta relación pasional es como si yo les preguntara a ustedes cómo conocieron a su pareja, a su esposa, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Podrían decirme a lo mejor en una tarde de verano, en un día lluvioso? No sé, cada uno tenemos una historia de vida. ¿Cuál, pues ¿Cuál, Maestra, nada más cuidado con este tipo de preguntas porque Pepe le diría cuál de las seis, ¿no? Ah, Dios, sí, claro. Entonces, sí, deberíamos... Tener cuidado para plantearnos la pregunta, pero eh, en específico yo creo que sí, así como tenemos la historia de vida, así la tiene el contribuyente con el fisco. Cada uno nos podría contar cómo fue su primer encuentro con el Fisco Federal, si fue amigable, porque muchas veces las relaciones pasionales nacen así, de una cuestión de me caíste mal, te caí mal y bueno, nos caímos mal todos, pero al final... Vimos que había alguna cuestión ahí en común. Y bueno, en este aspecto tenemos y lo sabemos, ustedes lo saben, lo han escuchado, que está pues, la base constitucional del artículo 31, fracción cuarta, que yo creo que todos ya lo sabemos así muy específicamente, pero esa es la base donde se encuentra el primer acercamiento debiera ser así el primer acercamiento con el del contribuyente con el fisco federal. Sin embargo, en estricto sentido, en estricto derecho, el artículo 6 de Código Fiscal de la Federación establece la situación de el primer encuentro formal, por así decirlo, entre el fisco y el contribuyente. Lo han, lo han eh, analizado, me imagino, ustedes también, porque cuando queremos impresionar a alguien, yo les digo a mis alumnos, aprénanse muy bien esto, porque con esto ya van a conquistar a quien quieran, van a decir, wow, qué inteligentes, porque sabes qué es el hecho imponible y qué es el hecho generador. ¿No? ya con eso puedes apantallar entonces ya los jóvenes ponen atención y dicen a ver eso eso cómo voy a hacer para apantallar a una chica y, y lo pueden hacer a través de estos conceptos, el hecho imponible y el hecho generador eh, bueno no sé si me permitieran compartir pantalla, si fueran tan amables para que pudiera yo eh, comentarles que hay una contradicción de tesis donde se señala y donde me gustó mucho la cuestión de cómo se da la relación pasional y cómo nos describe la Suprema Corte, que es la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nos describe la cuestión de eh, qué se entiende por hecho imponible. Si no, no se preocupen, aquí lo podemos ir verificando. Eh, por es la ahí, contradicción. Por ¿Ya? ahí nada, bueno. nada más este, que nos diga el Inge este, Eruguiel si podemos o puede poner algo en pantalla ahí en el chat uh -huh. interno, por favor, si nos puede decir nada más. para Nos claro, dice que adelante, ya tiene usted habilitada, entonces ah. en el momento que usted quiera. Si, este, um, sí, ok, perfecto, acá lo tenemos. Muy bien, entonces estamos viendo, muchas gracias al licenciado por por sus atenciones. Tenemos esta contradicción de tesis, la 38 diagonal... Eh, no hay audio en Facebook. Ok. Esperemos un momento, creo que se, creo que se fue el audio, no sé ahí, Ing si nos apoye en la parte del audio. Este, ah, creo que ya regresamos, ¿verdad? Ya, ya por aquí, ya eh, veo que hay algo. Sí, si sí, nos escuchan ahí en redes sociales, no. Perfecto, ya regresamos. ¿Quién sabe por ahí? Yo creo que se nos, se nos quedó. Más allá, me gustaría, maestra que um, hablaba usted del hecho generador, el hecho imponible, pero antes, eh, para que nos quede claro, ¿por qué tenemos en algún momento que tener una relación con el fisco? Es decir, ¿por qué tenemos que pagar? Ya me queda claro que algo me obligó, que una ley me obliga, ¿no? Pero ¿por qué tengo que hacerle caso a esta ley? ¿No? Eh, a veces los empresarios de repente me eh, reliegan y dicen, pero ¿por qué tengo que pagar un impuesto si no hay seguridad, si no hay... este si no hay medicina, si no hay esto, si no hay el otro, y esa es eh, la voz que regularmente las personas que, bueno, pues no son de este, de este área, ¿no? del área de contabilidad, derecho, etcétera, pues regularmente vemos en las redes sociales estas quejas, pero me gustaría ir más allá, maestra, ¿por qué, ¿Por qué esta relación de tener nosotros que, obviamente, pues poner algo de nuestro, de, de nuestro dinero, más allá de explicar un 31 fracción cuarta constitucional o el artículo primero, o todas estas disposiciones, conforme lo acaba de comentar, más allá, ¿qué es lo que nos une, no? Pues sí, es el vínculo, maestro Antonio, que sabemos, es ese vínculo jurídico denominado obligación, y aunque no queramos remitirnos a, a lo constitucional o a las demás leyes, pues lo cierto es que eh, si la ley lo prevé estamos obligados, si existe esa obligación del sujeto activo, lo sabemos, el fisco a nivel federal, estatal y municipal con el contribuyente que también es denominado sujeto pasivo y que actúa en su carácter de deudor es por eso se, que se le llama generalmente sujeto pasivo porque consideramos que él está ahí eh, eh, soportando la carga tributaria y si su pregunta y la pregunta es, ¿por qué tiene que pagar? Porque lo establece la ley y no hay de otra. O sea, si ya hay un impuesto una contribución que no está establecida en la ley, yo no tengo obligación de pagarla y, y le hace ley, no reglamento, no resolución miscelánea, no regla de carácter general, la ley. La ley es la que debe contener tanto el impuesto como los elementos del impuesto, que son sujeto, objeto, base grabable, tasa de tarifa, época de pago. Entonces, eh, ¿qué me hace a mí...? Eh, señalar por ejemplo como un punto de defensa en este, la cuestión del hecho imponible y el hecho generador ¿para qué nos sirve? Eh, aquí en, en algunos est estados o entidades federativas se dio la situación que la Secretaría de Finanzas del Estado eh, pues estuvo requiriendo también que se inscribieran al registro estatal de contribuyentes y decía oye te voy a emitir una multa porque no estás inscrito en el registro estatal de contribuyentes y porque no has pagado el impuesto eh, sobre erogaciones por remuneraciones del trabajo personal subordinado, llámese impuesto de nómina. Y yo recuerdo que vinieron algunos contadores, inclusive colegas contadores, y decían: Oiga, licenciada, pero este, tenemos que pagar esta multa. Porque ya fuimos a finanzas y hay una fila de contribuyentes que están ahí para inscribirse y para pagar. Y la pregunta era, maestro Martín, ¿tiene usted trabajadores al contribuyente? Y decía, no, no tengo. No, pues yo estoy solito en mi tienda. Ah, bueno, entonces no está la obligación, no tiene el por qué pagar esta contribución. ¿Sí? Y ahí nosotros debemos hacerlo valer como una cuestión de violación al principio de legalidad, seguridad jurídica y demás, porque evidentemente no se dio el hecho generador toda vez que no tengo trabajadores. Ahí va otra. Cuando nos cobran, bueno, volvamos al mismo caso de finanzas, que eh, también hemos tenido algunos asuntos donde el contribuyente eh, tiene a su trabajador a partir de marzo. De 2022. Y la autoridad ya le está requiriendo el pago de impuestos sobre nómina del último bimestre de 2021. Oye, pero es que todavía yo no tenía trabajadores ahí. Entonces, ¿qué Dígame está pasando? Está. Sí, sí, sí, licenciado. Perdón, ahorita que dice eso, eso en mi pueblo lo llamamos terrorismo fiscal. <ríe> Exacto. Y oh, para no ir más lejos. Aquí. ¿Son donativos? ¿Van voluntariamente? ¿Con miedo? Pero voluntariamente. Mira, no, no vamos a ir muy lejos. Antier, a esta hora, hubo un envío masivo de correos. Un envío masivo. Antier en la noche. Para que ayer, en la mañana, muchas personas... Bueno, no es cierto, fue ayer en la noche, porque hoy en la mañana tuve fácil 10 llamadas preguntándome, contador, ¿ya viste lo que me llegó a tributario? Sí. ¿Ya viste lo que...? Sí a todos, llegó un masivo diciéndoles, está por vencer tu declaración. Ajá. Pero o sea, maestro, no era, una maestro multa, no era una multa, no era un requerimiento, no era sí, un aviso. Y lo claro. ponen a la gente con aquel nervio, tensión, y evidentemente, lo que está diciendo maestra, pareciera que no son facultades, pareciera que no están violando nuestras garantías, pero están provocando lo que decía el maestro Martín, Miedo. Miedo porque a mí no me hablan para nada en todo el mes, los dueños de los negocios, hasta que les llegue algo. Y justo ayer y hoy, tuve bastantes llamadas ayer en la noche y hoy, oye, me llegó esto, revisa lo que... Ya la de hoy en la mañana me dijeron, oye, ya viste, ya ni me digas, le dije copy paste, a todos les digo lo mismo. Exacto. Sí, sí, sí, porque el, el Estado está en su eh, si recordamos la actividad financiera del Estado, el Estado está en su obtención y recaudación de ingresos violentando derechos humanos y fundamentales, no importa. Eh, sí, creo que el maestro Efraín quiere comentar algo, ¿verdad? Sí, precisamente en, en, en esta situación y muchísimas gracias por acompañarnos y querida. Maestra Milka, eh, co como lo comenta aquí, que pareciera ser terrorismo, pero el detalle es si hay una afectación al patrimonio jurídico del contribuyente, ¿no? Y realmente no. esos comunicados, estos avisos, estos mensajes, no tienen una afectación al a la esfera jurídica del gobernado desde el punto de vista, vamos, legal, que hay una afectación emocional porque nos tensa, porque nos pone nerviosos, porque nos da ansiedad, pues ese es un tema que tal vez habría que analizarse si pudiera ser viable o no lo que está provocando el Estado con este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces está lo que es una afectación jurídica que no se tiene, porque al final se trata solamente de mensajes, de recordatorios, no se te olvide presentar tu declaración, este, gracias por haber pagado en tiempo, cuestiones de ese tipo, pero que el, el, el empresario, el ciudadano de a pie, pues considera que, que pues hay una afectación emocional, ¿no? Esta tensión de vivir siempre con el mensaje del SAT, ¿y ahora qué me llegó? Y ahora, ahora ustedes sea. me dan la razón eh, porque se le llama pasional cuando te genera un sinfín de emociones, ¿no? Entonces, esa emoción de miedo también es parte de esa pasión que tiene el fisco con el contribuyente. Sí, me, me, recuerda, me recuerda mucho, Efra, el maestra Mica a estos cuates de cobranza, ¿no? Que en el pasado podían llamarte, que todavía lo siguen haciendo, ¿no? Según la ley, ah, lo sí. también, ¿no? De aquellas personas sí. que estaban llamando y te decían, oye, me debes, oye, me debes, oye, me debes, ¿no? Y vamos a embargarte. Sí, claro. Y un llamado extrajudicial y bla, bla, bla, bla, bla. Y en esta parte donde dices bien, el, el, el, no se le está afectando en su bien jurídico, etcétera, conforme a la, a la ley como un principio de legalidad, etcétera. Pero, y sin embargo, psicológicamente, pues sientes presión, ¿no? Psicológicamente te llega un citatorio, ¿no? Extrajudicial, eh, eh, un mensaje, y bueno, pues aprendió también en Servicio de administración Tributaria a hacer este tipo de, de actos, ¿no? Que se veían en, en las áreas de cobranza de, de uh -huh. este tipo de despachos. Pero Aprendió ahora... el modus operandi, ¿no? De los cobradores. Pero bueno, también déjenme decirle dos situaciones al respecto. Se encuentra, no nos olvidemos, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Yo cuando estuve como secretario proyectista en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, me tocó ver un caso en el que promovió un despacho de la Ciudad de México eh, porque había embargado a un señor ya de la tercera edad y en ese punto habían amenazado y coaccionado tanto los ejecutores que el señor eh, perdió el control de esfínteres, sabemos a qué me refiero. Entonces, con dictámenes médicos, con todo, eh, se señaló en el expediente y ahí se determinó que efectivamente había habido esa, ese daño eh, emocional, físico, eh, la salud del contribuyente y se determinó una indemnización, me acuerdo, de un mil pesos. Entonces, ¿por qué? Pues porque pues, eh, así se determinó. Entonces, lo que sucede es que una, miren, yo siempre les digo a mis clientes, eh, no licenciada, es que mire que ya me divorcié, que ya me pasó esto porque el fisco me está cobrando. Bueno, vámonos, vamos a la responsabilidad patrimonial del Estado. Y los clientes de la mayoría luego dicen, no licenciada. No, porque me va, el fisco me va a traer así de encargo así me dicen, me va a traer como su lacito de cochino y no me va a dejar, y la verdad no, no, no, yo no quiero estar así o sea, le tememos todavía al Estado porque no conocemos nuestros derechos, y uno como abogado o abogada, no me dejarán mentir, pues uno trata de darles el panorama, de darles los beneficios que obtendrían eso sí, nos vamos de a 50 y cincuenta 50, ¿no? <risa> no es cierto, pero la cuestión es que pues recuperen esa parte pero muchos contribuyentes le temen una pregunta maestra Milka ahorita que puse el tema uh -huh. a ver en su experiencia los contribuyentes a qué tienen más reacción negativa a pagar pagar impuestos o a pagarle pensión alimenticia a la ex <risa> buena pregunta creo que los <risa> dos salen como ese meme que sale como un pavo desplumado ahí, ¿verdad? Pero, pero sí, y ahí vemos cómo sí se puede equiparar esa relación, patri esa relación pasional con el, el fisco, porque la ventaja en, en la relación humana, por así decirlo, es que está la muerte y ya se te acaban los problemas. Pero con el fisco federal, aún después de muerto, el de cuyos siguen teniendo problemas, sigue vigente en la vida del fisco federal y dice, pues no, porque te me hayas muerto, ya terminaron las cosas acá, ¿no? Sino que yo voy a cobrarte sobre la masa hereditaria si tienes algún pendiente conmigo. En cambio, eh, en otra situación, pues ya también obviamente con la muerte se termina lo de la pensión alimenticia, estará de acuerdo, este, maestro Enrique. Ahí está la respuesta, Kike. No me queda claro porque... Yo he visto la muerte como una salida al problema, fíjese, acaba de pensar. <ríe> me suena a planeación fiscal, ¿no? ¿verdad? Es una estrategia fiscal. Si sí, quieres dejar de pagar pensión, muérete. Y, y hablando de estrategias, por eso sugerimos también, y tenemos los abogados que especializarnos y los contadores también para remitir los asuntos y empezar a ver el blindaje patrimonial. Solo espero que no me estén escuchando, ¿verdad? Los del SAT, pero se tiene que empezar a ver el blindaje patrimonial y el blindaje corporativo. Blindaje patrimonial para personas físicas y blindaje corporativo para las personas morales. Muchas veces desconocemos que podemos inscribir un patrimonio familiar, claro que está como le dicen los contadores topado, ¿no? Tampoco es que pueda yo pues decir todo va a ser mi patrimonio familiar, etcétera, pero pues por lo menos, en, en, dependiendo de la legislación de cada entidad federativa, se establece la posibilidad de proteger el patrimonio real de mi familia sin simulaciones. ¿eh? Lo estamos hablando real, porque todos tenemos un patrimonio eh, que con mucho trabajo y esfuerzo hemos construido y que no queremos que se lo lleve el Fisco Federal, incluso otros deudores, porque esto aplica para cualquier otro deudor. Y en blindaje corporativo es la misma situación que pasa con los activos, con el representante legal, cómo está la cuestión de responsabilidad solidaria, etc. etc. Entonces, Sí hay formas, sí hay manera, pero tenemos que estudiarlo y tenemos que conocerlo. Y por eso yo siempre digo, hay que difundir la cultura fiscal, la cultura eh, pues legal, la cultura financiera, para que podamos tomar mejores decisiones en esta relación pasional que tenemos con el fisco. Sí, adelante, macho. Oiga, maestra, pero tendríamos que meter... A este entendimiento, conocimiento, al empresario, más que al contador, porque el contador se me está estresando mucho. Al empresario, me diga, oye, cada vez que tú, tú empresario, tomes una decisión, las consecuencias son tal, tal, tal. Para poder tomar una decisión, debes prever esto y esto, como cualquier negocio. Se planea, se evalúan pros y contras y se ejecuta. No al revés, porque termina ejecutado al contador. Claro esto lo traigo a la mesa porque un comentario en redes sociales, no, no pongo lo que puso porque sí está muy fuerte, el estómago es muy sensible, pero uh -huh. oye, que el empresario cuando me vea se 13 nada más de verme, yo contado oye, yo nada más soy el conducto para traducir tus números en un formato para pagar, pero el que hace el negocio eres tú, el que incumple o incumple eres tú, yo te estoy tratando de ayudar. Es más, voy a traer a mis amigos abogados para que en conjunto contigo hagamos una estrategia tuya para ti, pero no me veas a mí como el contador, como el mal el tuya, tuya para ti, tuya para esa, ti. Esa pasión, yo no entro en la pasión, no, no es un trío, estamos de exacto, acuerdo. La exacto, exacto. Tú, empresario, con el SAT. Yo nada más es quiero Correcto. También. Pero lo cierto, ya voy, maestro Enrique, lo cierto es que el fisco sí mete a terceros y se hace tríos, la verdad o sea, y lo sabemos, ¿No? O sea, sí hay terceros, adelante. Le manchón. gusta el trío, le gusta el trío. <risa> <risa> Como saben, tenemos un programa, maestro Martín, live, live, vivo. <risa> no, no, no, no, no, no. Vamos <risa> a, a los comentarios de las Estoy redes sociales. Por los comentarios a a la que están poniendo, coño. <risa> a la gente que está con nosotros el día de hoy, por aquí Rosario García nos manda eh, saludos Héctor Ramírez, muy buenas noches cordiales, Teodoro Gutiérrez, eh, Torres, buenas noches, Paradigmáticos, Saludos desde León, de los Aldama, Guanajuato. Está durísimo por allá, eh, las cuestiones igual que. Sí, no. Seguridad, ¿no? Hamilton, Por sí. supuesto. Viratay Pax dice muchos eh, saludos a la maestra Milka. Un gusto escucharla. Saludos, pues, bien, la bien. maestra Connie Tapia también le manda saludos me a me los y obviamente a la maestra Milka. Por aquí también eh, muchas muchas. Munchhausen. Dice, buenas noches desde el estado de Veracruz, que siempre igual y nos escucha. Patricia Martínez, buenas noches a todos y gracias a la maestra Mirka por la invitación. José Aguilar, saludos desde Chiapas. Alejandro mar Fernández Gutiérrez, buenas noches a todos. Por aquí Tino nos manda, también le manda saludos a la maestra Mirka del Valle. Hernández Fernández Betsabe, dice, qué grato escuchar la maestra, saludos cordiales. un no abrazo. Castillo, eh, nos manda también saludos por aquí. Teodoro también eh, nos manda saludos, ya lo había dicho. Eh, por aquí, bueno, pues obviamente nos mencionaron lo del audio, y bueno, pues eh, Teodoro dice, ya se escucha bien, solo mientras la contadora compartió su pantalla por ahí la perdimos un, un momento ¿no? ¿Qué tal eh, comentario sí. de Jimmy al final? Ah, ok, perfecto aquí Gross, eh, contribuyente innombrable de Zapopan, dice gracias por compartir conocimientos sí. Paco bueno. Masa, que es. Eh, él, ¿no? Así se puso. Está super padre su, su nombre. ¿no? Está super padre su nombre. Por aquí Saúl San Luis dice saludos a todos, un abrazo a la maestra Mirka del Valle. También saludos, ya, dice la maestra que debemos pagar impuestos porque lo dice la ley. Sin embargo, a los clientes hay que explicarles el espíritu de la misma para crear una sensibilidad, conciencia y cultura fiscal o cultura fiscal. Por aquí, mi estimado Jimmy, también hay una afectación constitucional porque nadie puede ser molestado en sus bienes, en su casa, etcétera. No, William Gutiérrez dice, maestros, excelente noche, siempre es un lujo poder verles en una noche más en los miércoles. Carla Velasco nos manda aquí saludos y le manda saludos más bien a la maestra. Un abrazo. Del Valle. Por, por aquí, Gracias. mi estimado Rubén Saltillana, la triste, les envío un abrazo. No, a todos. Saludos Gracias. al doctor. En especial esta noche la gran maestra Mica, siempre tan generosa y amable, una empoderada fiscal en un escenario de grandes fiscalistas y amigos wow. en sus excelente tema. Bonita noche, te mandamos un saludo, me estimado. Sí, que... Muchas gracias doctor, ya no quepo acá en el centro. Creo que ya andas en México, si mal no me equivoco, por ahí andaba en, en el país, en unos países de allá, en Colombia, no, este, dándose la buena vida maestro, pues doctor, ah, pero que ya esté por acá, ¿no? Eh, por aquí, Eli nos manda buenas noches, es un gusto verlos. Aquí, Rosario García nos mandó 50 estrellas, muchas gracias, Rosario, wow. muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Jimmy Feria, algunos clientes me dicen que les estresa ya verme, que cuando llego les da diarrea, que porque voy a empezar, ¿no? Digo, dijo la maestra, hay de pasiones a pasiones. Claro, exacto. Claro, es la pasión que traen por ti. Es, Nivel de intensidad, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Aquí, Castañeda Martín también nos manda saludos, le manda saludos a la maestra Miguel Ángel. Muchas muchas gracias. Saludos, no. mi encima maestra Milka, como siempre, al pendiente de sus apreciables enseñanzas. Es usted. Ay, una de las mejores fiscalistas. del Ay, país. muchas gracias. Dejú, Solís también nos manda saludos desde el estado de Oaxaca. Y bueno, pues, le doy. oye, Toño, Toño, por favor. Toño, por favor. No podemos decir los mejores fiscalistas aquí. Por favor, di, los mejores paradigmáticos del año. Por no, favor, no digas. prohibido esa frase en este programa. Tenías que sacarla de Helmans por Marconi. Ya, ya me queda claro. Por favor, los mejores paradigmáticos del año están presentes aquí en Rompiendo Paradigmas. Bueno, no ya, ya. Sí. No Explicémonos es de egos, Maestra Milka, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué puede ser el contribuyente en su defensa para que esa pasión sea porque todos hagamos las cosas bien y no para que me estén atacando, que no se vuelva la tóxica la defensa, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, eh, nada más déjenme comentar que sí estoy diciendo que hay que pagar, pero lo justo. O sea, siempre yo digo, eh, los contadores tenemos que estudiar más o tienen que estudiar más para encontrar la interpretación que le beneficie más, como si fuera un principio pro persona, pero aplicado por los contadores a los contribuyentes. Y interpretar y buscar esa parte donde el legislador ha sido ambiguo, no ha sido muy correcto al establecer algunos elementos de los impuestos y eso beneficia a sus contribuyentes. Entonces, pagar, pero lo justo. Bueno, volviendo a lo que usted me comenta, maestro Martín, ¿qué, qué se puede hacer en esta relación pasional? Por eso decimos, es una relación pasional pero tremenda, o sea, sí, el, el contribuyente es un sujeto pasivo, donde nos decían, es que llega, decía el maestro Enrique, es que llegan cuántas invitaciones, nada más notificaciones al correo, ahora ya están los dispositivos, ¿no? Un mensajito, y ya con eso los contribuyentes tiemblan. Entonces, creo que el, lo sabemos, el conocimiento da poder. Aquí requerimos, como lo dijo el maestro Antonio, que los empresarios se involucren, que los profesionistas contables también. Pero aparte de eso, creo que ya estamos dándonos cuenta el cumplimiento preventivo de las disposiciones, el orden que debe prevalecer en toda organización o en toda actividad económica. Si nosotros tenemos en orden eh, bien cómo se manejan nuestros ingresos, nuestras deducciones, que, las autorizadas, etcétera, y empezamos a ver algunos resquicios que nos puedan beneficiar, evidentemente va a redundar en una mejor relación con el fisco todos lo sabemos, ustedes como caballeros saben que si se portan bien, si van en orden, si hacen las cosas bien, si hay honestidad, si hay lealtad, pues las cosas van a marchar mejor, ¿verdad? Siempre marchan mejor, no hay tantos dramas, tantas peleas, o tantas situaciones así, en una relación eh, pues que la estamos acá señalando. Entonces, creo que sí, eh, por eso les decía, es eh, se le ha dado mucha importancia al compliance, llamado cumplimiento normativo, porque sí se le debe dar esa importancia. Lo que comentábamos, eh, imaginemos la siguiente situación. El, el, estoy... Mm, eh, contratando trabajadores. Bueno, debo de, de hacer las cosas bien. A ver, ¿cómo fue tu solicitud de empleo, tu acta de nacimiento, qué utilicé para la inscripción, voy haciendo tu expediente, tu contrato individual, etcétera, etcétera. Y voy cuidando esa parte y el contrato debe tener eh, una revisión especial que es lo que le mencionaba al maestro Martín. No es un contrato bajado de internet de un grupo de WhatsApp. ¿Aló? Debe ser un contrato especializado y revisado, no por el laboralista, mis respetos a mis colegas laboralistas y civilistas que hacen los contratos. Yo lo respeto. Cuando a mí me dicen, maestra, revise, yo respeto el trabajo de mi colega. Nada más le damos el toque y punto fino fiscal para que pasen revisiones ante las autoridades. ¿Qué autoridades? El Fisco Federal en pleno. IMSS, Infonavit, SAT... Finanzas cuando se pone la corona de Fisco Federal. Ah sí, a ver maestra. Bueno, por ejemplo, por ejemplo maestra, ahorita que piensa tengo un caso una devolución y ya uh -huh. le llegó la mención y le dice esto que me pases tus estados de cuenta, esto que me elabores una hoja donde traiga las retenciones de las empresas, correcto. Necesito que eh, me digas dónde fue pagado pues tu nómina, correcto. Y en un apartado dice, necesito los contratos laborales firmados con estas empresas. Eh, uh -huh. Yo la pregunta sería, tiene en teoría, ¿no? Eh, digo esto es en teoría, dice la Ley Federal del Trabajo, que debería haber un contrato, pero inclusive se presume la relación laboral, aunque no exista la misma. aunque no exista claro, la el, contrato tratado, el contrato como tal. ¿no? Hay uh -huh. elementos para configurar una relación y pues ya te fregamos, pesar claro. que, que no lo tengas. Esto para términos en junta de conciliación, evitaje, etcétera, bueno, pues ya lo veremos. ¿Pero qué le importa al fisco? Y acaba de decir un, una, una parte que ahorita se está metiendo en una esfera que tal vez no le corresponde desde lo que tú quieres materializar, que en verdad tengo un empleo, que me hicieron unas retenciones, ya te lo demostré, aquí está mi estado de cuenta, aquí están mis comprobantes fiscales, inclusive la misma junta de conciliación, mi, mi estimado Efraín me, me de, no me dejará mentir, Simplemente con los comprobantes de pago y obviamente con los FDIs emitidos y timbrados, bueno, pues se aclara que hay una relación laboral. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si no entrego esos contratos? Y entonces me dice el servicio, no procede, no procede tu deducción por no tener, eh, por no cumplir eso que te estoy eh, mencionando. Un requisito de forma, más no de fondo. ¿Qué piensas? Yo, yo creo que efectivamente en primer término tenemos que revisar muy bien las facultades de las autoridades fiscales y recordemos que esas facultades o competencia estrictamente por materia se encuentran en los reglamentos no en las leyes, en los reglamentos ahí deben estar y tampoco en algún ordenamiento, acuerdo circular eh, criterio no vinculativo, no, en el reglamento ahí se señala hasta dónde llegan sus facultades, la parte donde ya me está exigiendo contratos laborales, hay que valorar esa parte. A ver, la ley, acuérdense, las autoridades solo pueden ejercer las facultades que expresamente la ley le otorga o le concede. Tú nada más señala el dispositivo jurídico y el artículo donde a ti te dan facultades para que me revises mis contratos laborales en materia laboral y adelante pero si me lo estás fundando debidamente, ¿no? Y ahora la otra situación es, ¿qué se puede hacer si está negando la devolución? Nos tenemos que ir, desafortunadamente nos obliga a irnos a medios de defensa. Acá, de hecho, traiga una que otra sentencia y traigo una de devolución. Sí, adelante. Pero imagíneme, imaginemos un contribuyente, que es el caso, ¿no? De aproximadamente una devolución de 13 mil pesos, una gente que dice... Mejor no, contador, ¿no? Aparte, ¿cuánto ya le debo, no? Por haber tramitado esta devolución, que, ojo, ni tan siquiera me devolvieron. Ya yeah. metí dinero y me dice que ahora nos tenemos que ir, que tiene que buscar a su amigo Efraín para que nos ayude en los medios de defensa y que su amigo Efraín me cobra de entre, puede ser cinco mil hasta 15 mil pesos, cuando el regreso va a ser de 13. Pues no me salen las cuentas, ¿no? Sí, claro, claro esto, que no. esto creo que lo conoce muy bien la autoridad. Creo que, creo que, eh, volvemos a lo mismo con los despachos de cobranza, ¿no? Que estaban en eh, sí. Conoce muy bien, digo, el juego y las reglas eh, están estructuradas. Por eso yo le decía al principio, ¿por qué pagamos impuestos? No? ¿Por, qué, ¿Por qué? Ah, porque la ley lo dice. Ah, sí, pero más atrás, este principio de solidaridad, de equidad, de igualdad y todo lo que tiene que ver que Desde Adam con la norma, uh -huh. ¿no? Y que nace, pues, en este sentido, también se ve perjudicado esa persona pasiva cuando no le regresas su, su dinero y se tiene que ir, ¿no?, Este a medios de defensa y dejar un antecedente para que los de atrás puedan inclusive en algún momento, pues, obviamente, eh, auxiliarse. Sin embargo, el camino es tortuoso, el camino es largo, ¿no?, esta relación pasional que al principio daba. Mi estimado Enrique, adelante. Por favor. Oye, nada, no, te iba a dejar a que terminaras para luego preguntar a la maestra Milka, después de lo que acaba a de decir Toño Aranda, ¿Cuál sería un monto donde yo contribuyente diría, me voy a un juicio, que yo bueno, diga, valga la pena, llámese multa, llámese devolución, llámese como cuál monto usted cree que sea pues, así prudente que diga vale la pena. Sí, eh, tienen mucha razón en lo que dicen y cuando sucede esta parte que incluso el contribuyente no tiene la solvencia para pagar al abogado, yo sí le sugiero vámonos a PRODECON o váyase a PRODECON porque no podemos permitir las ilegalidades de las autoridades. O sea, digamos que en algunos casos, solo en algunos, no estoy diciendo por si hay alguien de PRODECON que me disculpe, en mi experiencia algunas veces, el PRODECON y la carabina de Ambrosio ha sido lo mismo. ¿eh? También tampoco es que sea como que ya la solución mágica. Debemos reconocerlo, pero por lo menos lo estamos intentando. Por lo menos estamos haciendo algo, digo, al final del día, ¿no? Esa es la parte en que es muy triste, muy triste lo que está pasando. Ahora, si me preguntan un montón, es, es delicado. Porque vean que en juicio se le tiene que explicar al cliente además, mira, es que ya en juicio el fisco no va a litigar sin garantía. O sea... Eh... El monto que sea para cada uno va a ser importante. A lo mejor yo puedo decir 10 mil. Por 10 por mil estás llorando, sí, pero para el contribuyente puede ser importante. A lo mejor para otro no, pero para él sí. Entonces, ¿cómo yo le explico? Mira, tienes que pagar mis honorarios, pero además tendrías eh, como sugerencia paga. Esos 10 mil, si es poco monto desde mi perspectiva, es poco monto, págalo y así ya queda garantizado y nos vamos a juicio tranquilos y ya no te embargan. De verdad que también nosotros como abogados nos estresamos porque... Pues el contribuyente dice, a ver, espérame, ¿cómo que todavía voy a garantizar y con qué garantizo y cómo le hago? Entonces, espérame, abogado, no me cobres tus, tus honorarios hasta que yo vea si se resolvió y recupero, ¿no? Y, pero evidentemente nosotros decimos, pues, es que yo también tengo familia, pues. Tengo, también tengo mis gastos. ¿Ven? O sea, por eso les decía, la relación pasional no solo abarca al contribuyente y al, y al gobernado. Eh, entonces... Eh, a veces compramos un poco de tiempo yéndonos al recurso de revocación, en lo que revisamos qué es lo que tiene para garantizar cuáles son sus bienes o hacemos un blindaje patrimonial. Debo decirles, se hace un blindaje patrimonial para determinar, pero tienen que ser muy cauteloso, no estoy hablando de simulación de actos, no se vaya a entender así como una cuestión de ah, mira, vamos a hacer unos este eh, por acá contratos y así no, sino algo que vaya conforme a lo que se establece, pero que pueda ayudar al contribuyente me explicó, y, y que sea menos la carga tributaria hace poco me habló una contadora y, y casi lloraba y me decía licenciada, le aseguro, yo ya yo ya cuelgo la toalla, yo ya de plano ya no quiero seguir en esto yo estoy estresada. Yo fui en la mañana con los de auditoría y me puse a llorar con ellos que les dio lo mismo, evidentemente, pero la verdad es que dice, ¿cómo le hago? Eh, me iniciaron una revisión electrónica. En la revisión electrónica me están determinando... Eh, alguna contribución de IVA que dicen no se cubrió, ya se pagó, pero hay una multa ahí y, y entonces yo la quiero pagar y me dicen que no, no me aceptan el pago. Lo que ellos quieren es la condonación. Y yo digo, pues qué extraño, mándenme el escrito de condonación que ya le enviaron para que, usted, para que firme el contribuyente. Cuando lo leo, total incriminación en ese punto. Por eso querían eso. Yo revisando el asunto me doy cuenta que ella cumplió en tiempo y forma y no había necesidad de esa multa. A ver, sí, maestro. Sí, <risa> es, esto que comparte eh, la decía Milka, híjole, es solamente interesante porque muchas veces nosotros, desde el punto de vista contable, de, digo, no somos expertos en hacer escritos y en formular conceptos, claro. etcétera, pero creo que uno de los principios generales de derecho que debiéramos de conocer, eh, tanto empresario como contador, es el principio de la confesión a confesión de parte relevo de sí. prueba y muchas veces como empresarios como contadores que formulamos escritos estamos confesando situaciones que colocan en riesgo el patrimonio del contribuyente hay situaciones eh, jurídicas que, que se presentan y que a pesar de las ilegalidades que podamos obtener estas no se pueden hacer valer porque alguien ya confesó y alguien ya lo señaló como propio este tema, por ejemplo, de las multas que llegan de 14 mil, 15 mil o 12 mil pesos que están llegando frecuentemente, ¿no? Este, consultamos, oye, tienes este requerimiento porque se señala dentro de la multa el requerimiento y la fecha en la que se notificó, y consultamos, ¿no? Oye, contribuyente, contador, tienes el requerimiento, no, bajo protesta de decir verdad, te decimos que no lo tenemos, que nunca nos llegó, que la autoridad yeah. está actuando de manera arbitraria, perfecto. Fírmame un documento donde me señales precisamente esto, ¿no? ¿Para qué? Para que ese sea mi argumento al momento de acudir a un juicio de nulidad. Y efectivamente en el juicio de nulidad lo que hicimos fue negar el conocimiento de ese requerimiento y de su notificación. Por lo verdad? tanto, si la autoridad no lo exhibía en el juicio, pues era prácticamente la nulidad de la multa. ¿Cuál fue claro. la sorpresa? Que en el juicio la autoridad no exhibió el requerimiento. ¿Y sabes qué fue lo que exhibió? Un escrito aclaratorio. Y mm -hmm. el escrito aclaratorio pues señalaba que el contribuyente recibió el número de crédito de, re, de requerimiento y la fecha, las cuales coincidían. Entonces, en sustitución del requerimiento, emitió una confesión que formuló el propio contribuyente al momento de atender esa, este, esa de diligencia. Ejemplo. Uh -huh. Y por lo tanto, en el juicio se dijo, efectivamente, no es necesario el requerimiento porque ya hay una confesión manifiesta por parte ah, del contribuyente de que sí, con, sí conoció del requerimiento, sí conoció en la fecha y sobre todo, máxime que esas documentales o esa aclaración que se presentó coincide en todos sus, sus términos con lo que viene en la multa. Por lo tanto, es totalmente falso que el contribuyente diga que no conocía del requerimiento. Exacto, ¿Quién fue el sí. que atendió? ¿Quién fue el que conoció? ¿Quién fue el que presentó la creación? No lo sabemos, pero, exactamente, ¿no? Pero. No queremos, decir el innombrable. El innombrable. Pero lo que muchas veces nos sucede es, es esta situación que comenta la maestra, que estamos confesando y seguramente en esta situación sucedía algo parecido. Estaba una incriminación, o sea, yo no tenía nada que sí, hacer con el cliente, claro. no tenía nada que señalar, pero por este nerviosismo, por este miedo a la autoridad fiscal, pues muchas veces caemos en esta cuestión de confesar situaciones que no debieran, digo, el, la, la, el, los derechos Miranda, ¿no? O la frase Ajá. célebre sí. de, la, de la frase Miranda o Miranda Rights, ¿no? Rights que señala, sí. tienes el derecho a guardar silencio, porque todo lo que digas... Sí, puede ok, ser usado sí. en tu contra si tú ¿No? al momento de formular un escrito a la autoridad fiscal pensaras en esta frase dirías a ver cómo esto que estoy señalando no hacia el futuro en lugar de generarle un beneficio a mi empresario un blindaje, una protección desde el punto de vista jurídico no estamos hablando con la señora maestra de simulaciones, de cuestiones ilegales, no, no, no, un blindaje jurídico Correcto. en lugar de protegerlo lo estás totalmente entregando. Eh, ahí, exactamente. Ahí están las cartas. Exactamente. Exacto. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, a sí, por eso hay, hay que tener sumamente cuidado con lo que estamos redactando. Para sí, nosotros sí, es maestro, muy sencillo. Totalmente. Muy sencillo. Eh, digo, hace poco también me mostraban cómo se determina un crédito fiscal bastante elevado, y cuando comienzo a ver la redacción de, de la persona que atendió la revisión, Comienzas a observar todo el cúmulo de situaciones que jurídicamente no debían de estar pasando, ¿no? Como por ejemplo, el, te solicitamos el papel de trabajo del impuesto al valor agregado. ¿Sabes qué contestó? No lo hemos realizado porque no hemos tenido tiempo. Bueno, sí. ¿Sabes yo la tengo, confesión que estás diciendo ahí? Yo tengo otra mejor. Un, un colega que señaló en su escrito ante Secretaría de Trabajo, Previsión Social y tuvo repercusión en el SAT y dijo, en efecto, no pagamos la, eh, la participación a los trabajadores de las utilidades porque no nos alcanzó el dinero, porque ya no teníamos. Y entonces, Pero estamos viendo si se nos da algunas parcialidades para realizar el pago por escrito. Así hizo su escrito. Entonces, sí, claro, por actúan, eso les... Actúan con este sentido de, de buena fe, con este sentido de, de disposición, yo le llamaría así, claro. mi señora, mi maestra, de disposición, y la autoridad dice, ah, ok, ya te entregaste, sí. ahí te voy con todo, ¿no? Aguas, sí, aguas señor. con contestar algo, sobre todo las cartas de invitación. Adelante, mi estimado Pique. Oye, Toño... Alguien por ahí me filtró ¿Alguien? un escrito de esos de 200 pesos que andan mucho en Facebook y me gusta mucho porque eso que dice Efra prácticamente es el pecado mayor de esos escritos. Entrégate. Tú digas. Sí, Digo, pero... dice llanamente haber sido notificado del documento tal, tal, tal, tal, tal, tal, donde me están requiriendo el IVA y donde me están requiriendo el ISR y donde me están. Pues, si no lo recibiste, ¿cómo estás diciendo lo que tiene? Por, te está diciendo que no lo recibiste, ¿cómo está diciendo folio, ficha, qué impuestos, qué fecha? Ya desde ahí dices, caramba, ¿cómo hay gente que se la cree que con 200 pesos alguien te puede hacer un trabajo bien? No, ¿verdad? sí, es. Perdón por eso, por las que los cobran 200 pesos, pero, pero es neta, o sea, un profesionista que te hace un contrato, un documento, una carta contestación ante cualquier autoridad, por 200 pesos, te le va a dejar veinte mil cosas volando. Pero, pero además es muy grave, porque inclusive eh, nuestros colegas han caído en esa parte, me, me acuerdo que hace un, un tiempo, dos, tres años, antes de la pandemia se emitieron invitaciones a los contadores, a los arquitectos, a los ingenieros de parte. Esa estuvo buenísima, ¿verdad, licenciado Antonio? Donde les decían, es que nos, hemos detectado que tú estás realizando actividades vulnerables. Pero, y pero, que... Ahí, Mica, inclusive mm -hmm. no sé si usted sea colega. Sí. Ah, bueno, yo, yo vi esa parte... porque se va a sentir... Sí. Pero hasta el mismo colegio dijo, sí, sí, presenten, manden, digan. no Y mandó hasta un formato y mandó qué documentos exhibir y no debemos caer en esa parte. y el de Cuando eso... lo vi, dije, de veras, no hay ningún abogado en ese colegio, no hay en, en esa parte la, el apoyo y la visión jurídica. O sea, no es nada más que te ubicas por ubicarte, a eso nos referimos en el artículo 17 específicamente de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ah, ahí se señala en qué supuestos si un profesional o alguien que presta servicios profesionales está obligado a presentar aviso. Ese, ese momento es como cuando vienen y te cuentan un chisme, volteas y te dicen, ¿qué opinas? ¿Qué opino de qué? De, ¿De esto? Nada, ¿no? O sea, eso debió haber hecho en ese momento. De sí, no, eh, es que calladitos ah. nos vemos, siempre les digo a mis alumnos, no estamos en penal, no estamos en civil, donde en hechos redactamos hasta lo mínimo, ¿no? Con detalle y hasta las palabras altisonantes y todo. Aquí en materia fiscal, mientras menos digas y menos señales, es mucho mejor incluso hasta los bajo protesta de decir verdad. Mientras la ley no te obligue, que son muy poquitos casos, tú no tienes por qué señalar en un escrito un bajo protesta de decir verdad, porque evidentemente eso se constituye un delito de declaración falsa ante autoridad competente. Entonces debemos ser muy, muy cuidadosos en nuestros escritos. Por eso no es comercial, pero próximamente quiero, eh, o estoy ya elaborando un curso para más o menos dar unas directrices de cómo debieran presentarse estos, estos escritos, porque a veces incluso hasta la aclaración, que se hace en el portal y donde nos da un espacio para ir señalar, o sea, eso también, no crean que porque no está en una hoja y todo, no, no tiene validez, eso son confes confesiones al final del día, entonces sí debemos tener mucho cuidado con esta parte. Fíjese que ahora que lo dice, ¿es una confesión o es una frase que tal vez no sabemos utilizar? Y me incluyo, yo no soy abogado, y me tocó sí. meter un escrito, según yo bien fundamentado y todo, y el SAT me contestó por cualquier lado menos lo que yo le estaba pidiendo y me tocó buscar un abuelo y decirle, "¿Sabes qué? Mételo un juicio. Métele un juicio porque ya vi que por aclaración no hicieron lo que yo estaba pidiendo y es que ese es el error que cometemos los contadores de aventarnos error, nos aventamos claro. y pagamos a nuestro contribuyente, al empresario en la bronca y los metemos en cada rollo este amigo está embargado desde hace 20 años y no le puede quitar su embargo tuve que buscar un abogado para que se lo quite sí claro definitivamente y hay, hay formas y hay medios por ejemplo bueno es que hay tanto de qué hablar en este punto pero la aclaración que generalmente si la hacemos con fundamento en el 33A de código fiscal de la federación es para determinados asuntos tratándose de infracciones y, y algún una otra situación de cumplimiento de requerimientos, lo que se señala en el 41, pero los contadores, nuestros colegas, nuestros queridos colegas contadores, muchas veces presentan aclaración por cualquier cosa, por cualquier detalle, ah, no, es que yo ya lo, lo voy a resolver en la plataforma, y ya lo resolví, yo ya presenté mi aclaración y luego me dicen, oye, Milka, es que no me han resuelto la aclaración, no, y puedes seguir ahí sentado todo el tiempo porque se supone que se le da un plazo a la autoridad para que nos resuelva, pero dice que ese plazo eh, cuenta a partir de que se integra el expediente por parte de la autoridad. Entonces, cuando se integra el expediente? Cuando quiera la autoridad, cuando tenga tiempo, cuando pueda, si puede. Y ahí no podemos impugnar nosotros como abogados, no podemos hacer nada porque presentaste y ya se te fue el plazo para la interposición del recurso. Pero hay estrategias también y lo saben aquí el maestro Efraín, los colegas abogados, para que no porque ya se venció el plazo ya no podamos hacer nada. Siempre está la posibilidad de interponer algún medio de defensa, aún y cuando ya lleve años, aún y cuando ya se haya vencido el plazo, siempre hay forma. Hace poco tuve un asunto que precisamente les iba a decir a propósito del hecho generador, donde se señaló y, y cuando este, terminó el programa les envió la sentencia, se señaló que eh, el, el contribuyente hizo valer la caducidad de las facultades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entonces, en este punto, eh, él registró como trabajador a su administrador único. Evidentemente, la autoridad revisó y dijo, no, te lo voy a dar de baja porque no procede. Entonces posteriormente eh, pretende hacer ahí en este punto eh, la imposición de una multa y ya no se puede porque ya caducaron los cinco años de su facultad y el IMSS dice no, es que no puede contar porque eh, no se dio el hecho generador toda vez que lo di de baja. A los tres días la de baja, entonces no se dio el hecho generador y se señala por parte hasta del tribunal colegiado, porque el Tribunal Federal de Justicia no lo aprobó, se señala no, tienes, estás mal con tu interpretación porque el hecho generador es cuando se inscribió al trabajador ahí, tú ya tuviste conocimiento. Y por tanto, ahí el, en el primer día que presentó su inscripción al registro del trabajador, se empieza a computar los cinco años para que opere la caducidad, que ya sabemos que es la extinción por el transcurso del tiempo, ¿verdad? En cuanto a las facultades de las autoridades. Sí, adelante, maestro Efraín. Y, y dentro de esto que nos está planteando, que es bien interesante, ya cuando estamos, ahora sí que en, la, en las cuestiones de defensa, pero uh -huh. combinándolo también con nuestros, nuestros colegas contadores, eh, hay algo que, que se conoce en el ámbito jurídico que es el momento procesal oportuno. Sí, es decir, correcto. todo gobernado tiene una fase, un, un, precisamente un momento, un tiempo para manifestarse. Y no nos podemos manifestar ya sea antes o después, porque las consecuencias pueden ser totalmente distintas. Por eso eh, es importante conocer esto del momento procesal oportuno, porque muchas veces como contadores detectamos ilegalidades, detectamos situaciones de, de, de precisamente de incumplimiento por parte de la autoridad fiscal. Y en esta necesidad de que todo esté dentro del marco del derecho, comenzamos a... Expre a expresarnos a través de escritos, a través de aclaraciones, a través de ciertos mecanismos que lo que van a producir es absolutamente nada porque el momento procesal oportuno no es ahí, porque no hay realmente una afectación jurídica y entonces por más aclaraciones, por más escritos que tengamos que presentar o uno, resultan contraproducentes okay. porque la autoridad subsana la ilegalidad o por el otro lado, simple y sencillamente no van a tener respuesta porque ahí no es cuando la autoridad está obligada a contestarte. Y entonces el conocer el momento procesal oportuno, es decir, cuando eh, se debe manifestar el gobernado, nos va a ayudar mucho para tratar de que la ansiedad, la preocupación, pues disminuya. Por ejemplo, es que llega un requerimiento y te dicen, te, no, no has presentado la declaración de tal periodo, ¿no? Y entonces yo ya lo quiero aclarar de inmediato. Dices, ah, sí, espera, es... espera, ese no es, no es el momento procesal oportuno. Todavía no sabemos si va a haber una multa o no. Cuando o la, llegue la multa uh -huh. Entonces ahora sí surge el momento procesal oportuno para impugnar tanto la multa como su fuente origen, que es el requerimiento. Claro. Pero no se puede hacer de manera previa. Y entonces ir conociendo estos términos para combinarlos con nuestros colegas contadores para efectos de no apresurarse en algunas circunstancias porque precisamente no es el momento procesal oportuno. Entonces, cuando un abogado nos diga, no contador, porque no es el momento procesal oportuno, lo que nos está diciendo hay es. Hay que hacerle caso. Hay que estar tranquilo. <risa> que Todavía caso. no hay una afectación jurídica. Entonces. Pero, pero también cuando el abogado o abogada Diga en este punto contador, aunque te llegue el aviso a tu correo electrónico, no abras tu buzón tributario, por favor, espérate a los tres días, aunque yo sé que ya quieres saber si tu abogada o tu abogado te lo dice, hazle caso, porque lo están abriendo, ni bien les llega a la hora, ya lo están abriendo, y, y claro, ojalá a la hora también nos lo enviaran, ¿verdad?, nos lo envían unos días, dos, tres días antes para que ya lo solventemos. Entonces, el punto es, así como debes de tener paciencia en esta relación pasional, la ansiedad no dejes que te pues vaya ahí a, eh, permitiendo que tú abras el buzón cuando no debes hacerlo. Mejor genera una opinión de cumplimiento, revisa en qué está mal la empresa, qué obligaciones no ha cumplido, qué declaraciones tiene pendiente y de una vez que tú ya veas esa parte, entonces cumple. Antes, durante tres días, preciosos. Este es, este es, que como, es. Una, como una relación, maestra, cuando eres joven, y pues este te gana, te ganan, te gana y te avientas, ¿no? Y cuando no era tu momento, no lo digas, ¿no? <risa> te ganó. Oiga, una, una pregunta. Acaba de decir algo bien bonito. Momento procesal oportuno. Hoy es el día por tradición del pago de impuestos. Las malditas precargas no están bien. Ah, sí. Cuando uno entra Exacto. a la precarga, dice actualizado al 26 de julio, vuelan cinco días, quién sabe dónde. ¿Qué Exacto. hacemos? ¿Dónde? ¿Cómo? O sea, yo como contribuyente tengo dos opciones. O me aviento a hacer la declaración y casi cuando la voy llenando, ya sabemos que nos llega ese mensaje con letras grandes si estás modificando la plataforma, si estás modificando los datos precargados, te va a ir mal. Sí, sí, sí pero no debemos olvidar que nuestro México todavía, aunque no se está respetando y es totalmente violatorio, existe la autodeterminación, entonces yo... Si yo estoy viendo que la autoridad está haciendo una heterodeterminación, porque esto es una heterodeterminación, yo voy a modificar con la seguridad de que mi cálculo es el correcto y está sustentado. Solamente así, atreverme a modificar, lo presento con los números correctos y, y, y ni modos. O sea, también debemos tener límites como en toda relación pasional, porque si no empezamos a poner esos límites, pues el fisco como aquel va a hacer lo que quiera con nosotros, ¿verdad? Hay que tener límites. A ver, maestro Antonio. Sí, me gustaría darle eh, la palabra a las redes sociales, aquí a los amigos que nos están escuchando, estamos completamente Gracias. en línea. entonces todos los comentarios que hagan, pues igual... Nos vamos a pasar por aquí. Dice Norma Cortés, que nos mandó 100 estrellas. Muchas gracias, Normita. Claro. Que nos estés bien. Desde Huatulco, dice, como siempre, un gusto saludarles y escucharles. Abrazos desde las paradisíacas Bahías de Acapulco. Ah, sí, por aquí, sí. Betty Lu, dice, saludos a todos. Gracias por invitarme, mi querido contador Martín. Eh, Robinson Solís, dice, excelente capacitación. Felicidades a todos, Miguel Ángel. Usted, como los buenos vinos, mi estimada maestra. Eh, ah, por aquí, gracias. Rosalia Cortés nos dice saludos a la maestra Milka del Valle y gracias por saludos, la invitación. contadora. Mi estimada Katy Hernández dice, ¿es violencia psicológica amparo? ¿No? Lo pone en signos de interrogación. Eh, uh -huh. Mi estimado Rubén, le mandamos un saludote. Aquí ya, ya también estaba divirtiéndose en este programa de Rompido uh -huh. Paradigmas. Siempre eh, hemos notado que nos está escuchando, estimado doctor Rubén Santillana, la triste te mandamos un gran, gran abrazo ya que estás de este lado. Carla Velasco dice, en su capacitación gracias por estar eh, en esta amena forma de instruirnos, felicitaciones Pam Rey que siempre nos está escuchando también excelente noche con esta reunión, con este importante eh, quinteto contable legal, fiscal saludos maestra Milka y por aquí Ignacio salud. Lucía, este saludos maestra Milka Miguel Ángel, eh, derivado de tantas reformas en materia fiscal y de seguridad social en los últimos años ya prácticamente lo están litigando y hay cruce de información. Miguel Ángel, entre las diversas dependencias, ¿no? Ese es su, su mensaje. Sí, sí, sí. Dice Miguel Ángel, su servidor considera que un monto prudente es a partir de 50 mil pesos, ¿no? Para ir a un medio uh -huh. de dependencia me dice Miguel Ángel, terrible Prodecon con el debido respeto a los presentes no eh, Miguel Ángel, yo también tengo mi corazoncito, hay que decirle al cliente, Almazán eh, mentor empresarial que también siempre está con nosotros hola, buena noche Prodecon, solo es mediador con encomienda por parte del SAT de que el contribuyente haga abonos chiquitos Katy Ajá. Hernández dice saludos a todos especialmente al maestro Martín oigan, queda grabado para reenviar solo a un empresario que siempre opera y luego averigua Creo que le llamaría eh, a, la maestra, a la maestra Milka, o le llamaría, entiendo que le llamaría como la atención en esto de que estamos hablando. Sí, Adelante, sí. Katy. Queda grabado completamente en la plataforma de aquí, Sencios Capacitación. Lo puedes ver ya sea en YouTube o en este canal de Censios Capacitación que siempre estamos creando contenido. William Gutiérrez, el golpe avisa por aquí, nos dice... Eh, uh -huh. Con muy Lidia García, saludos, un placer escucharlos desde Salina Cruz, Oaxaca. Miguel Ángel, wow, no saludos. Ni para los chicles, mi estimado Enrique Corona, con esto que andas diciendo. Jorge, uh -huh. Coronado García, no hablen de los escritos de mi ídolo, el caballero nocturno, ¿no? Hace un amigo, uh -huh. estimado Enrique, porque bueno, uh -huh. le mencionó... Esteban Elizalde nos manda saludos, siempre está al pendiente, Castañeda Martín, pero si efectivamente no pagaste, es mejor esperar que te finquen el crédito, ¿no? Miguel Ángel, exactamente, maestra Milka, en fiscal y en laboral, menos es más, ¿eh? dice por aquí mis respetos. Con Itapia, estoy en la espera de ese curso comentado por la maestra Milka. Por aquí les dejamos también nuestro grupo de WhatsApp, le pueden dar clic e integrarse al grupo que tenemos eh, de Census México. Por aquí, eh, obviamente, también bajar nuestra revista Sentido Empresarial, la cual le pueden dar clic y es completamente descargable de manera gratuita o visitarnos en nuestro grupo, bueno, en nuestro espacio, www.censusonline.mx. Alejandro Mar Hernández nos dice, Fernández, perdón, Saludos a todos los maestros, un placer aprender de la maestra Milka. Lucas Díaz, gracias. saludos a todos, en especial a la licenciada Milka. Por aquí, Juana Velázquez, nos manda 75 estrellas, muchísimas, muchísimas gracias. <risa> eh, Mac Romen, excelente, muchas gracias. Armando Arciniega, la autodeterminación ya no existe. El SAT creó una nueva conciliación de CFDI, nueva, este, de vengados, y más cargas administrativas entre los que cancelan dos y los que sustituyen o los que el cliente no timbra en tiempo y firma, por ejemplo. Gus Gómez, muchísimas gracias, maestros. Por aquí Tomás Silva, buenas noches a todos los maestros, excelente plática con la maestra Milka del Valle. Juana Velázquez, buenas noches, Puede hacer una pregunta con respecto de la baja de un RFC o dónde puede hacerse esta consulta? Te invitamos a nuestro grupo, ahí mencionalo y seguramente habrá alguien que obviamente podemos opinar sobre tu caso. Roberto Hernández, Pedro eh, nos manda también saludos y le manda saludos a la maestra Milka. No, muchas gracias. De Maylen, eh, ya no entendí. Este, por aquí, Oscar también dice, en ocasiones el contribuyente, como dijera, por temor el llegar un mensaje en el buzón tributario, quiere que se abra enseguida para dar respuesta, nos gana la calentura, dirían por ahí, como la juventud. ¿no? Y como eso, ¿no? Hay que explicarles. Hay que explicarles, ¿no? Las consecuencias, como, como cuando se es adolescente, empezarles a hablar del tema y las consecuencias <risa> que tiene, ¿no? El estar ahí de ansiosos abriendo el buzón, ¿sí? Entonces, eh, desde mi… Habrá, habrá colegas y yo respeto también su opinión porque es desde su experiencia, es muy respetable, que dicen, no tiene caso, o sea, ¿para qué te esperas tú? abre ya, eso no va a cambiar en nada, pero yo les he podido decir que en mi experiencia sí ha sido un parteaguas el abrir o no dentro de los tres días el, el buzón, entonces yo sigo eh, pues fomentando esa parte de que no, no, no, no, que no les coman las ansias, mejor nos esperamos. Claro. Muy bien. Bueno, no. en hey, mi uh -huh. Martín ha estado muy, muy, muy callado esta noche. Yo, de repente, pareces Pepe Soto, nada más está parado así. No, es que es, es, esta pasión cada vez está más, más complicada, ¿no? Para, para depender. Hay muchas cosas, muchos frentes, muchos detalles que cuidar, ¿no? Y este, yo creo que lo principal, ya ahí vienen los temas clave en esto y en todos los negocios. El control interno y el compliance, ¿no? Yo, sí, claro. los lineamientos con los cuales debo directrices a seguir, y que alguien venga y verifique que estoy cumpliendo con eso, y si no nos enderezamos. Porque es yo claro. creo que todo nuestro sufrimiento es a posteriori, ¿no? Porque dejé de hacer, porque dejé de verificar, porque se lo dejé a alguien delegado, y creo que ya hay que hacer conciencia a todos en el equipo, y además debe ser un equipo multidisciplinario, ¿no? No nada más el contador, el supercutor, el que ya hasta el godismo, el, el informático. Exactamente. El psicólogo. No, no, no, no, ya eso no se nos va a quitar. Eso, eso nos da, eso le da sabor a la pasión, maestro. Es Pero que lo necesitamos, maestro, un dictamen de un psicólogo psiquiatra para ver hasta dónde está afectando esta presión y este eh, asedio o acoso por parte del, del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Por aquí, por aquí un caso, un caso de la vida real nos dice que uh -huh. Bautista Martínez. Buenas noches. Una de las empresas que llevamos en 2009 le llegó un crédito fiscal del SAT, se impugnó uh -huh. mediante recurso de revocación. Apenas el 15 llegó un buzón eh, con la notificación donde nos dicen que tenemos 10 días para garantizar el crédito y 30 días para volver a meter la demanda de nulidad. ¿Cuál es el mejor paso a seguir ya que el crédito es por 5 mil kilos, no? Y al garantizar se triplica el importe de la garantía. ¿no? Y sí, y eso de se triplica, yo estuve dentro del servicio de administración tributaria y sí nos decían, si van a embargar, que sea el triple. Y que sea tres veces. Y yo siempre decía, pero ¿dónde está el fundamento? O sea, a mí, yo siempre he sido, ya se dieron cuenta, ¿no? Me encanta tener los artículos y saberlos para que pues eh, sepamos si realmente está eso. Y decían, no, es, es criterio normativo interno. Eh, pues tú síguelo, ¿no? Y ya, y bueno, era al triple, pero por la verdad es que no es legal porque es no lo hay que dice ninguna la oficina Exacto. Sí. Ahora, para darle una respuesta, a ver si entendí, presentó recurso de revocación. Eh, y no le habían dado respuesta hasta ahorita ya le llegó en buzón tributario, un requerimiento para que en 10 días ya exhiba la garantía, me surge la duda porque en recurso de revocación de acuerdo al artículo 144 segundo párrafo del código fiscal de la federación, se establece ahí la cuestión de suspensión de que el fisco no puede eh, solicitarte la garantía pues del interés fiscal porque se interpuso el medio de defensa, por eso les decía que a veces le compramos tiempo al contribuyente para que en lo que consigue para la garantía o se decide cuál va a ser la garantía, pues estamos en el recurso de revocación. Entonces sí me, habría que analizarlo, no me gusta a mí aventurarme a decir una, una posible solución si no tengo todos los elementos para que se pueda emitir una cuestión con fundamento. Claro. A grosso modo le puedo decir nada más eso. Está okay. muy extraño que le estén pidiendo garantías y está en recurso de revocación. Ahora, si ya le resolvieron el recurso de revocación, le están dando los 10 días que me imagino que es esa parte. Entonces, en este punto, eh, yo, yo por la experiencia que he tenido, habría que ver si es persona física o persona moral. Ahí dijo 5,000 ¿Es persona física o persona moral? Porque el le, consejo le, es distinto, ¿no? Le puso cinco mil kilos, ¿no? Entonces, no sé. Es que, es que <ríe> claros, ¿no? Ok. Porque en este punto habría que ver en, en, en la cuestión que decíamos de persona física... Eh, si se quiere ir al juicio contencioso, sí va a tener que garantizar, pero bueno, no sé, alguna cuestión ahí de maquinaria que no les sirva, alguna situación que se les aconseja también, no para ahorita. Pero, como una sugerencia de los contadores hacia sus clientes es registren su marca, registren su nombre comercial, registren este tipo de, de activos intangibles para que también estos puedan ser eh, manipulados para una garantía del interés fiscal. ¿Cómo revaluaría? es que ese es el detalle es decir ellos debieran tener ya los parámetros pero en estricto sentido no es nuestro nuestra situación que no sea ofensivo pero no es nuestro problema fíjate, pues fíjate que hay un, una charla sobre ese aspecto estaría bastante uh -huh. interesante sí hay... muy inter... por eso hablamos del blindaje patrimonial y corporativo porque todo eso nos ayuda en estos momentos en que, oye, pues qué garantizo, pues sí, pero mira, este ya tienes con qué. Pero muy poco está difundida la cultura de la propiedad intelectual. Adelante, maestro Frank. Y fíjate que esto que comparte eh, la licenciada Milka, es, eh, lo tenemos que considerar porque no hay recetas de cocina en el ámbito ya de la defensa, ¿no? Porque eh, está de por medio el patrimonio de, en este caso, de una persona moral, sino que como señala empresa, entonces quiero pensar que es una, es una persona moral. entonces Pero aún así, es el patrimonio de los socios, de los accionistas y las fuentes de trabajo, de ciertas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, poder determinar cuál es el paso a seguir seguramente será un juicio de nulidad y ver la forma de, de, de eh, salvaguardar o de, de proteger el tema de la garantía y sobre todo la cuestión del no congelamiento de cuentas bancarias, que eso sería lo lo lo La muerte. Ah, ahora sí sí La claro, claro por supuesto ¿no? es sí, correcto claro. es sí. correcto entonces esos puntos son los que se tienen que analizar se tiene que analizar si se dirigirá un negocio en marcha se tendrá que ver qué otro tipo de obligaciones se tienen es decir eh, tienes que hacer ¿Sí? una estrategia de defensa eh, seguramente con a la todos medida. Los elementos. Sí, Exactamente. Me, mis estimados, también, si tienes otra fuente en donde puedas votar esta marca que tal vez está registrada, eh, se fueron contra la empresa, pero está registrada a mí como persona física y la paso a otro lado, y vámonos, seguimos, ¿no? No tengo bronca, porque lo, la fortaleza de lo que me da el ingreso es mi marca. Por ejemplo, y ya, ¿no? Se acabó. Ejemplo, ¿no? Y claro, producto, por eso. N cantidad de abanico. Sí, cada caso es su género. Tenemos que revisarlo muy a fondo, muy profundo y casi casi sentarnos un buen tiempo, escuchar y revisar cada punto para poder dar una sugerencia, vaya, con sustento, como dice el maestro Efraín, porque de otra manera, pues, me decían algunos abogados penalistas, yo creo que el fiscal es fácil, nosotros tenemos sobre nuestras espaldas, decían ellos, los colegas penalistas, pues, la libertad de nuestros clientes. En cambio, ustedes, pues, ya, dinerito más, dinerito menos. Digo, no, es que también, imagínate el patrimonio eh, de empresas, de años o de, de una persona, porque el, también el, el artículo, sí, el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación señala que empresa puede ser persona física o persona moral, no, por solamente persona moral. Entonces, imagínate esa parte y es lo que le hago conciencia a mis alumnos y les digo, mira. Si no te gusta la materia, mejor no asesores, mejor no, no des alguna sugerencia al respecto. Remite con alguien que pues se haya quemado las pestañas en esta materia porque es muy, muy delicado. Eh, eh, me tocó, o no, me ha tocado casos en los de abogados, le sugieren a los contribuyentes, oye, te está requiriendo, o sea, sí, es que pues eh, ya me está requiriendo esto. No, cámbiate de domicilio. Pinta la casa de otro color, cámbiale el número. No, no, no es que no podemos hacer eso en el, riesgo, o sea, en materia fiscal eso es gravísimo. Por, por aquí, por aquí, mi estimado Efra, digo, esa la dejo a ti. Dice Saúl saint Luis, alguna sentencia favorable cuyo agravio haya sido no abrir el buzón tributario. Eh, más bien, no, no, no una sentencia que te diga, estas son las ventajas de no abrir el buzón tributario. Lo que pasa es que, digo, si sí, la maestra Milka me, me puede corregir en ese sentido, pero hay ilegalidades en, en, en las notificaciones que muchas veces se convalidan. Entonces, ya, bueno, no sabemos cómo esté la notificación, primero necesitamos analizarla, pero si yo, tú lo abriste... Todas las ilegalidades que pudimos haber encontrado, pues se fueron convalidadas al momento de aperturar el buzón tributario. Ahora, si si nosotros no lo abrimos, analizamos precisamente las ilegalidades, entonces a partir de ahí se puede generar una estrategia de defensa muy distinta. Pero exacto, eh, sí, maestro, y además. Debo decir que ahorita una ilegalidad que está habiendo en las multas y en los requerimientos es precisamente que se están fundando, entre otros, en el artículo 134, evidentemente 136 y 137 de Código Fiscal de la Federación, por lo que esto implica que la notificación del requerimiento de la multa debe ser personal y no por buzón tributario. Por eso se sugiere a los contribuyentes que no abran el buzón tributario porque, como acertadamente lo señala el maestro Efraín, lo único que están haciendo es convalidar. Es como cuando en la relación pasional te es infiel y tú le dices está bien pero este, te perdono pero no, no me dejes o algo así Le estás convalidando ahí la situación, no puede ser eso entonces lo que debemos hacer en todo caso es ya no abrí en los tres días, si lo abro a partir del, del cuarto, quinto, ya no se considera convalidado, pero puedo yo hacer valer esa parte de que hay una un, una indebida fundamentación, que recordemos que la fundamentación es invocar el precepto exactamente aplicable al caso concreto, y por ende una indebida motivación. Perfecto. Fíjate que ahorita lo que me ha tocado platicar con mi abogado de cabecera, es que por uh -huh. ejemplo aquí en el estado de Michoacán, la ilegalidad que viene por tradición, yo, yo le digo la del gato del gato. ¿Por qué? Parafraseando una canción que dice que tú eres el gato del gato del gato del patrón. Bueno, así también vienen los requerimientos. Yo, en suplencia del administrador, en suplencia de cual, en suplencia de aquel, el suplente del suplente del suplente no tiene facultades. Y por ese detalle aquí en el Estado de Michoacán, hemos echado yo en lo particular con él abajo. Sí, Hola, claro. Y, y, y, y, y, y también hay que revisar hasta eso, el reglamento interior del SAT, porque anda firmando el gato del gato del gato que no tiene facultades, o sea. Cualquier... A eso, a eso nos referíamos precisamente que se debe revisar reglamento y también debemos conocer la ley orgánica de la administración pública federal donde se señala que las suplencias solo pueden ser por funcionarios habilitados en reglamento y además te deben motivar la causa por la cual se está supliendo, no nada más es suplir por su y el obviamente, el artículo que le da facultades para suplir. Entonces, sí, no, no, es que hay que revisar muy bien esta parte de competencia también, que cada vez es un poco más difícil con el servicio de administración tributaria, no, no imposible, no son infalibles, pero sí se complica porque ellos tienen un sistema a nivel nacional que eh, la nulidad que sale por el error que hayan cometido lo modifican y vamos. Entonces estamos, o, o lo legislan, ¿verdad? También con una reforma y así estamos litigando. O bien el, el Poder Judicial, debo decirlo, no todos, pero a veces el Poder Judicial también falla a favor del Fisco Federal porque si no se queda sin su parte, sin su participación. Entonces... Bueno, como decía la canción de la banda Macho, de hace como 20 años, al gato y al ratón. Que ah, que sí, con el sí, con el sí. Gato el es correcto. Es sí, la pasión, está. Ahí está la pasión. Ahí está la pasión. Entonces creo que quedó más que evidente por qué le llamo relación pasional, porque pues el fisco federal se va con todo y hacia el pobre contribuyente, que también, debo decirlo, hay de contribuyentes a contribuyentes, tampoco es que sea la víctima siempre, como en toda relación, hay contribuyentes que tienen, víctima. exacto, que <risa> tienen lo suyito, ¿no? En ese aspecto, que también no hacen las cosas eh, o exageran, ¿no? O, o sea... Dicen el encaje muy ancho, pues, porque hasta devolución de piden, ¿no? De, de cuestiones de. Entonces, Gracias. es en, amb, en ambas situaciones. Lo mismo es con el momento procesal oportuno, maestro Efraín, no solo es para el contribuyente, también lo hacemos valer para la autoridad. Eh, recientemente yo negué los requerimientos de, de unas multas, ¿y qué hace la autoridad al resolverme el recurso? Me inserta el citatorio, la notificación y el requerimiento, pero me lo inserta en la resolución, no se tomó la molestia de anexarlo pero yo dije, bravo autoridad o sea, bien por ti porque eso es un elemento fuerte de defensa, oye, yo cómo voy a verificar o aserciorarme si la firma es autógrafa si los datos asentados fueron de, eh, asentados de puño y letra me estás dejando y generando una incertidumbre jurídica ahora nada más veamos, ¿verdad? que el magistrado instructor que le toque el asunto, pues también coincida en esa, en esa parte. Entonces sí, están habiendo muchas ilegalidades y lo que hay que hacer valer acá es precluyó su derecho de la autoridad para que en juicio se quiera hacer la graciosa a la autoridad y exhibir entonces sí físicamente los requerimientos y sus actas de notificación ya no se podría, desde mi perspectiva. Bien, vamos, vamos un momento, las últimas eh, aquí comentarios de las redes sociales, es decir, José Antonio eh, nos da las gracias aquí, saludos a los paradigmáticos por aquí, Ignacio García, saludos a todos, excelentes maestros, excelente ponencia, en especial a la maestra Milka, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Sus bendiciones para todos. Por aquí, Kendall Bautista, es persona, bueno, ya nos mencionó, que es persona moral y son cinco millones más o menos, ¿no? Es un uh caso -huh. fuertecito. Rogelio Alejo, eh, nos manda también saludos. ¿Qué es mejor, el recurso de revocación o directamente el juicio de nulidad? Me imagino que se refiere a eso. Por aquí, uh -huh. Saúl Sant que preguntaba hace rato, ¿se abrió seis meses después el buzón tributario? Bueno, ya al tercer bueno. día, <ríe> ya se <ríe> Seis meses después salva. se abrió el buzón. Sí, ah, ok. Dice aquí Lucas Díaz, entonces sí le podemos abrir, pero ya que transcurrían los tres días, pues lo más recomendable, ¿No? Eh, lo pues más sí, también para enterarnos, ¿No? no te si gana no? la calentura, digo, si lo abre, no, no, vamos, que no te gane esa parte, ¿No? Por aquí, eh, contribuyente, Zapopa nos manda saludos aquí, dice, se hace la víctima, ¿No? Karina uh -huh. Hernández, dice, buenas noches, excelentes postores y temas con respecto a las imposiciones establecidas en la resolución inicial, ¿Qué pueden comentar? Muchas gracias. Y muchas gracias por comentar el caso que expuse, nos dice Kendall Bautista. Y bueno, pues estamos llegando a la recta prácticamente casi final, a las 80 personas que estuvieron conectadas viéndonos el día de hoy. Les agradecemos okay. en verdad que, bueno, pues compartan este contenido, que bien, a nombre, este, obviamente, gracias a la maestra Milka, tuvimos uh -huh. este aforo, ¿no? Nos levantó el rating. Este, hoy que uh -huh. nos levantó el rating, mi estimado Pepe no vino, no, no vino, por ejemplo, hoy tuvimos esa ausencia de mi estimado Pepe Soto, ¿no? Que hubiera estado aquí. Sin embargo, la maestra Milka, bueno, pues no, nos ayudó a eh, llegar a más. Muchas gracias, maestra. Y bueno, para ir no, cerrando este tema, esta relación pasional entre el contribuyente, entre obviamente el gobernado, en este caso el servicio de administración tributaria, y bueno, pues esta relación tóxica que de repente podemos llegar a tener, ¿no? Adelante, le doy la palabra, maestra. Sí, pues lo único que recomendamos es que por más apasionado que esté el asunto, pues como dijimos, ¿no? Haya límites también por parte del contribuyente. Hagan valer sus derechos, yo sé y los comprendo, porque también somos contribuyentes al final del día y sabemos también cómo está la situación con el Fisco Federal, pero yo creo que informándonos, eh, colegas contadores, eh... Llenándose de más conocimiento, pero del buen conocimiento, ustedes pueden acercarse al eh, contribuyente de una manera más asertiva. El, el primer abogado del contribuyente, su contador, le tiene mucha confianza. De hecho, uno ni puede entrar a, a defender una empresa si no es que el contador te recomienda, ¿no? Entonces, yo creo que deben valorar su trabajo y cuidarse mucho en todos los ámbitos eh, jurídico y toda esa parte, incluso la parte del estrés, ¿no? Que ya también está la norma oficial mexicana y todo para regular esa situación bien, eso es lo que puedo decir también, que me encantó estar con ustedes. Muchas gracias, eh, porque fue una charla muy amena y, pues, eh, quedo muy, muy agradecida por esta invitación. No, muchísimas gracias a usted, maestra. Todavía, digo, nos aventamos diez, eh, diez horas, iba a decir, este, una hora y media <risa> prácticamente hablando, hora y media, ¿no? De las nueve sí. a las diez y media, nos aventamos una, una hora y media hablando. Mi estimado Martín, por favor, adelante. Pues, mis estimados paradigmáticos, me quedo con el tema de que esas pasiones te pueden llevar o al éxito o al fracaso, entonces como dicen lo que me queda claro es si tienes esa calentura de abrir el buzón, un bañito de agua fría no caerá mal para que se te baje un poquito, toma esa previsión que nos acaban de comentar mucho mucho cuidado con los escritos, cualquier tipo de escrito, más vale que le eche un ojo a alguien más o eh, no en sinergia con alguien experto en eso, porque yo creo, como en el fútbol, la, no hay mejor ofensiva que empezar desde la defensa del ataque, ¿no? Antes de que venga, ya si alguien está tocando la puerta es porque algo sabe. Cuando el demonio toca la puerta, ya trae atrás mucho tiempo de investigación. Así que más vale paso a paso, ir de la mano con un profesional, con un buen abogado, que nos vaya guiando y de paso vas a ir aprendiendo. Incluso te va a poder abrir horizontes para brincarte, estudiar otra carrera, una maestría, amplías tu conocimiento, mejoras tu estatus y, como decíamos, fuera de cámaras con la maestra Milka, a ver si ya nos dejan ver como el patito fue a los contadores, sino como alguien que procura perdón, la palabra bienestar no, que procura eh, en la evolución y el mejoramiento constante de los negocios. Maestra Milka, un placer haber compartido. Al con contrario, usted. muchas gracias. Muchas gracias, ¿Cómo? maestro Martín. Mi estimado Efraín, bueno, que no nos gane la calentura de, pues, mandar el escrito, ¿no? Que ya nos llegó una invitación, que ya nos llegó por ahí un requerimiento. Digo, lo trataste en un curso que quedó grabado ahí en www.censusonline.mx. Pueden entrar y pueden ver este curso que nos dio mi estimado Martín. Digo, mi estimado Martín, mi estimado Efraín. <risa> Adelante, Efraín. No, pues, efectivamente, ser muy prudentes en esta, como lo comentaba la maestra Milka, esta cuestión, esta relación pasional, ¿no? Porque también sucede eh, que, eh, como en relaciones tóxicas, ¿no? Te preguntan A, te preguntan B, te C y por más respuestas que des, nunca va a ser suficiente para todo. Nunca va a haber una satisfacción total. Pero lo importante va a ser después eh, de, de haber cumplido hasta lo extremadamente necesario, porque tampoco es cumplir absolutamente con todo, pero ya después seguramente el abogado en el medio de defensa podrá eh, eh, pues eh, cuestionar a la autoridad sobre si ese documento, por ejemplo, en tu caso denominado contrato laboral, ¿qué tanto influía o no en una deducción? ¿No? Entonces eh, hay veces que, que en esta relación pasional es tengo que entregar, tengo que entregar, tengo que entregar y hay cierta molestia. Bueno, tú encárgate de entregar nada más lo que efectivamente puedas tener. Y pues nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Y en los medios de defensa seguramente se harán valer algunos criterios y uh -huh. algunas cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también ahora un poquito ahí la atención, la atención, porque pues tampoco estamos obligados. Si la autoridad me pide 30 puntos y yo entrego 25 y no entrego 5, estamos sumamente preocupados, ¿no? Por esos otros 5. Pero seguramente el abogado preguntará, bueno, ¿y esos 5 cómo afectaron o trascendieron o.? determinaron una situación jurídica de un contribuyente, ¿no? Si al final las 25, a lo mejor las más relevantes o importantes, están debidamente atendidas, ¿no? Entonces son cuestiones a veces que se analizan desde una perspectiva ya de defensa y recomendante a Kendall que se acerque con la maestra Milka para ver ese tema, creo que uh -huh. le daría una excelente asesoría. Claro que pues, sí, estamos a la sería... hora sumamente completo, ¿No? Por supuesto. Entonces, Pues gracias, ahí estamos, no. un gusto, un gusto, muchísimas gracias, nuestra Milka, por No, al contrario. Estar con no. nosotros, no. y un gustazo estar gracias, con nuestros no. queridos paradigmáticos, y pues siempre, siempre prudentes y tranquilos, ¿Ok? Mi estimado Enrique, bueno, pues el día de mañana tienes por ahí un curso con nosotros de sociedades cooperativas y producción rural, también vas a estar en la parte del diplomado en de sociedades, y bueno, pues, el día de hoy, para despedirnos, mi estimado Quique, adelante. Pues bueno, eh, co concretando prácticamente de decirle muchas, muchas gracias a la maestra Milga porque ahí nos ha iluminado con muchísimos, muchísimos conocimientos, de verdad que para nosotros que somos contadores prácticamente, como usted dice, los de confianza, que hablamos con los empresarios todos los días, esto que nos ha nutrido el día de hoy nos ayuda bastante. A mí bueno. me, me ayuda mucho, sobre todo porque tengo en mi cabeza algo que me dijeron mucho en la universidad, que a veces lo justo no es lo legal. Y desafortunadamente, cuando uno aprende más legalidad, se da cuenta que es cierto. Desafortunadamente, las leyes no siempre son justas, pero nuestra obligación es plantarle el escenario al empresario de la forma más clara, más objetiva, y que al final él tome la decisión. Si es una decisión buena o mala, acertada, inconcreta, finalmente es su decisión. Y al final nosotros, en la medida que hagamos equipo con los abogados, vamos a tomar la decisión más informada, pero siempre dejando al empresario la última, la, la última palabra para que él decida qué quiere hacer, porque a lo mejor, con todo lo que escuchamos hoy, podemos decir, la solución es esta, y llegas con el empresario y te dice, no, él siempre tendrá la última palabra, él valorará sus riesgos, sus buenos, sus malos, porque finalmente estamos hablando de su patrimonio, y hay que dejarlo que él tome la decisión. Buenas noches, paradigmáticos, hasta la próxima. Gracias, maestro. Y bueno, pues, eh, a nombre de Censos Capacitación, le agradecemos maestra Mirka del Valle, pero es que ha estado con nosotros, muchísimas gracias. Y Me bueno, pues, es la primera vez y la esperamos también para una segunda vez. Y, y muchas, gracias, eh, muchas, ¿no? muchas gracias. ¿Nos puede otorgar el, eh, también el curso que acaba de mencionar y que nos hizo al principio? Bueno, pues ahí mi estimado eh, Erubiel eh, seguramente le estará mandando mensaje no para coordinarnos. este invitada, por supuesto, con ese gran ah, conocimiento que usted muchas tiene. Muchas gracias. Eh, forma de explicar y también de darnos, pues, eh, todo, eh, todo este tipo de comentarios que nos ayudan a los contadores, sin lugar a dudas, para pues, no regarla, ¿no? para que no nos gane la pasión, y, pues, para no, no llevar a cabo actos que tal vez eh, tengan una gran consecuencia eh, con el paso del tiempo, ¿no? Muchísimas gracias. De... No, al contrario, gracias a todos ustedes. Un gusto haber estado Aquí, presente censos con los paradigmáticos, pensé que no iba a poder decirlo, por eso no lo decía, pero mucho gusto. Pero de sí estar estar pero sí sí pude. Y bueno, pues a todas las personas que estuvieron conectadas, muchas gracias todos los miércoles nueve de la noche. Recordarles que el próximo miércoles estará con nosotros la maestra Nora Anguiano, quedó por ahí pendiente un tema de modalidad 40 que todo el mundo estuvo pidiendo, oiga cómo se hace, cómo se realiza, etcétera. Bueno, pues el próximo miércoles estará con nosotros la maestra Nora Anguiano para hablarnos de esto, de la modalidad 40 y bueno, pues saber más al respecto. Por parte de Census Capacitación, muchas gracias y nos vemos en la próxima.